¿Sabías que el éxito de Santiago Ramón y Cajal, considerado el fundador de la neurociencia moderna y Nobel de Medicina en 1906, en reconocimiento de sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso, quizá no hubiera sido posible sin la colaboración de cuatro brillantes mujeres neurocientíficas, Luisa Herreros, Manuela Serra, Laura Foster y Soledad Ruiz Capilla. Aunque casi todos los colaboradores de Ramón y Cajal fueron hombres, también hubo extraordinarias mujeres que desarrollaron su investigación en la llamada Escuela Neurológica, más conocida como la Escuela de Cajal. Es sorprendente que hasta hace poco tiempo, 1919, no se haya puesto en valor el trabajo de estas estupendas neurocientíficas. Fueron otras investigadoras, Elena Gine y Cristina Nombela, junto con Fernando Castro, quienes llevaron a cabo un estudio en el que se han rescatado del olvido a estas investigadoras y las han situado en el lugar de la historia que les correspondía. ¿Qué podemos decir de ellas? La doctora y enfermera Laura Foster, en Australia, se graduó en Medicina por la Universidad de Berna y completó su formación en Oxford. Su interés por obtener un mayor dominio de las técnicas neuroostológicas la llevó al laboratorio de Ramón y Cajal. Luisa Herrera se licenció en Psiquiatría y Neurología en Madrid. Fue pionera en España en la introducción de las teorías junguianas en el análisis del inconsciente. Manuela Serra, a pesar de no tener una formación específica en Medicina, escribió artículos sobre las fibrillas intracelulares en la neuroglía de las ranas. María Soledad Ruiz Capilla estudió Medicina en la Universidad Central de Madrid la actual Complutense. Su campo de estudio se centra en la fisiología del diencéfalo y el mesencéfalo en los modelos animales y trabajó las patologías del sueño. Como dicen las autoras de la investigación, es sorprendente que nunca se haya prestado atención a la presencia y contribución de estas neurocientíficas que completan la escuela científica más exitosa de la ciencia biomédica junto con la de luz Pasteur.